Hemos decidido hoy salir a grabar eh, ya que nos informan que en las calles hay muchísima aglomeración de personas, muchísima aglomeración de personas, que los supermercados están llenos, que los sitios de recibir dinero como Vimenca, Naribe eh, Express y cosas así están totalmente llenos miren cómo están las personas y eso que todavía no, no hemos empezado y miren cómo y miren cómo va nada miren las personas miren a una señora ahí sin mascarilla miren mercadito que tienen ahí estamos viendo mucho tránsito o sea, mucho flujo vehicular ahora mismo ven en la carnicería ahí. estamos viendo como si ven que tembla un poco la, la, la cámara es porque yo la puse en un trípode Miren la gente pagando su luz miren, miren, miren la fila donde llega la gente pagando la luz miren ahí la oficina del norte pero como siempre doble por la cámara porque ese es eh, un triple eh, la tengo pegada al cristal como un triple pues puede ser que tiene un poquito y señores como está la gente en la calle eh, señora con la farmacia que es lógico con las la gente está tiene un los demás negocio como oh, de, eh, de no, los no, y cosas así están cerrados para ver cómo la gente ha, sumado, ha asumido el distanciamiento social empezando mayo bueno vemos los supermercados viendo ahí totalmente llenos la fila miren hasta dónde llega la fila parece que se me desquitó miren ahí los concheros como están personas en una ferretería parece que están metiendo de manera privada Toda. Miren la... Ahí estamos la... todos, abrazaditos y son amigos míos. Todos están ahí. Miren la fila, miren la fila, miren ahí. Miren, la... miren la gente. ¿Eh? Miren la gente, ¿cómo está? Normal. Ahora, luego ver que estamos aquí en la libertad, como le dije. <coughs> flujo de vehículos normal, las personas están trabajando normal, vemos las personas con su mascarilla, otros sin su mascarilla, si ya si la... se quitó eso de que no, pero la gente anda con su sin mascarilla, anda normal. Cierto La amarilla Estaría en el Pito abajo podemos ver De... De Ahí va hay... Bueno Continuamos Vemos El mercado viendo el mercado, las personas en el mercado que están vendiendo los boneros en la calle afuera, normal. seguimos viendo los en miren esto señores, ahí, miren ahí, ahí, en la calle, en la calle ahí, la ahí, normal, en el piso. Miren cómo está el mercado. Bueno, comparado con cómo estaba en un momento, estaba un poquito menor, pero todavía hay mucha gente. Estamos bajando Por de las calles principales de San Francisco de Macorís y notamos: y el, mira, primero hay gente vendiendo verdura en la calle aquí. Pensaba que el mercado estaba un poco más atrás, pero no. Vemos la gente haciendo una super fila. Vemos ahí, una fila, realmente, una fila larga. Y el señor ahí se desesperó y se quitó su, su cosa. Ahí el señor se desesperó y le suelta este azul. Y eh, abre la mano, dice, dímelo viejo. Se desesperó y se ha quitado su mascarilla y está haciendo su fila tranquilo no vemos el social con la gente ahí haciendo una fila sumamente larga tengo tengo entendido que eso es para ir a cobrar en caribe express sí, en caribe express viendo ahí la fila miren mucho miren la gente está viendo todas las la fila que hay de personas que hay Aglomerada ahí, ¿eh? aglomerada ahí. Estamos aquí en, en el centro de la ciudad y aquí parece como que no ha pasado nada. La gente está en la calle normal, los, los tigres que ven. Pues bien, me llamaron, ¿eh? miren cómo estoy ahora mismo, miren ahí, miren la persona, miren ahí. Están. Miren ahí. Miren, el, tu, miren la fila que hay. Miren la fila hasta donde llega. Miren la fila. Parece que le está dando los tickets. Un aquí. pero mira dónde llega la fila mira donde llega la fila. Esa fila lo termina Siento la, la sirena Miren la fila Donde llega La fila de supermercado donde llega. Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren donde llega la fila Sí, es